Bienvenidos una semana más a Marihuana Now... ...el programa para la gente que le gusta la hierba. Como todos sabéis, el pasado 5 de mayo... ...se celebró en multitud de ciudades... ...la Marcha Mundial de la Marihuana. Este año, después de la censura al cannabis... ...no nos faltaban ganas para salir a la calle... ...y acudimos a Madrid a reivindicar nuestros derechos. Después de 22 años de reivindicaciones por fin acudió a alguna televisión generalista que nos dedicó 44 segundos en su informativo, aunque solo fueron capaces de contar unas decenas de personas. Ácido 420, que estuvo allí, se encontró con unos varios miles. Muy buena familia, hoy es el 4M, la marcha mundial por la marihuana en Madrid. Estamos aquí en la nueva sede de la MEC como organizadores del evento, esperando para salir hacia la Puerta del Sol, para luchar por nuestros derechos. Para bueno o para malo, la lucha continúa. Vamos para allá. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. ¿Qué pasa? Áfrico 420, 420, el beat se le dicen que no, pero es que sí La calle está petadísima de gente. Madrid entera huele a marihuana. Se oyen consignas por la legalización, por el que dejen de multarnos, por los cacheos y los drogotes ilegales. Vamos a preguntar a la gente a ver qué nos comenta. ¿Cómo están las cosas aquí por Madrid? Cuéntanos un poquito. ¿A qué habéis venido? Bueno, hoy además es la Marcha Mundial de la Marihuana y hemos venido a seguir reivindicando nuestros derechos. Hoy además para pedir ya una regulación, ¿no? Que se abra esa ponencia del Congreso de Diputados, que es lo que queremos ya acaben ya con la persecución de los usuarios de cannabis. Eso lo no primero. Que vamos, estamos aquí por sentido común ¿eh? y porque queremos que se respeten los derechos de personas como tú, como yo y como todos los que habemos aquí. Ya estamos hartos de que nos multen, ya estamos hartos de que nos paren, de que nos hagan drogotes. ...de falsos positivos... ...la policía, los locales, esos son los jodidos... ...los que cobran más y más se fuman la mierda que cogen... Señores del PP, sabemos que fumar, señores del... una vez ...y que dejen de ponernos tantas multas y de perseguirnos con, con pena de prisión... ...por plantar una planta que la llevamos plantando desde tiempos inmemorables. Que eduquen a la ciudadanía para gestionar nuestros placeres... ...que dejen de prohibir que el legislador escuche a la ciudadanía. Dignificar el consumo de cannabis y a los que consumimos... Y, ...y también el tema del uso terapéutico y a la par un poco de alguna manera... ¿no? Y, ...y esto es que es arrollador, o sea la regulación del cannabis tiene que llegar ya... ...los partidos políticos tienen que hacernos caso... ...ya está bien de perseguirnos y de multarnos... ...392.000 multas al año que sufrimos, un millón de cacheos... ...y luego para que pillen una china en el bolsillo de alguien... ...que además quiere consumir eso, ya está bien, estamos muy cansados... ...lo que pedimos es sencillamente... Eh, ya no solo un eh, bueno eh, muy optimista cambio de ley, sino que se respete la legislación internacional actual, que no puede penalizar el consumo. Entonces ahora mismo nos vemos muy penalizados como consumidores, como conductores de coche que consumimos, como individuos que portamos nuestra cantidad para consumir en la calle, como cultivadores para el autocultivo, ya sea individuales o colectivos, sufrimos una presión que no debería existir. Las leyes hasta ahora no han dado ningún resultado, más que más drogas en la calle, más mercado negro, más inseguridad. Necesitamos un cambio, necesitamos hacer algo ya. Para luchar un poquito por los derechos de todos los consumidores de cannabis, para poder optar por una regularización y por fin obtener lo que viene siendo un trato normal como cualquier otra persona. Pues mira, mejor que lo legalicen y tengan un pequeño control, digo yo, porque al final vemos que medio Madrid fuma, medio Madrid fuma, lo estamos viendo ahora mismo. Está siendo todo un éxito y esperemos que esta vez sirva para presionar a todos esos partidos que se están mostrando favorables a la regulación, que la dejen de bloquear y tal cual han apoyado iniciativas autonómicas, que se mojen esta vez y que nos hagan caso y que regulen un, una regulación de cannabis integral para todo el Estado. Y que si nos escucharan y razonaran seguramente nos, nos darían la razón. Entre que nos hemos juntado aquí todos un año más en la marcha, toda la energía, Todas las ganas de cambiar ya las leyes incoherentes que hay en este país, la verdad que es muy emocionante. Y yo, por lo menos, encantada como cada año de venir a estar aquí con todos los compañeros y compañeras. Pues muy bien, muy emocionante, mucha gente apoyando la causa, estupenda, vamos, una jornada súper completa. Pues nada, esperemos que el año que viene no tenga que repetirse y ya van si nos juntamos ya para otra cosa? Esperemos que sí, si hay que venir a defender nuestros derechos volveremos otra vez como lo hemos hecho siempre y apoyado por toda esta gente. Muchas gracias. Como veis la manifestación ocupa toda la avenida entera. La Gran Vía huele a María. La verdad es que nos ha hecho un tiempo estupendo, ha venido bastante gente, lo hemos pasado muy bien, ya hemos reivindicado nuestros derechos y la gente está feliz, contenta, o sea que muy bien la verdad el resultado ha sido más que bueno, esto está a reventar por todos lados, así que… Sí, no todos los días uno puede pasear por Gran Vía con sus amigos, con unos porros, así, tranquilamente charlando y pasándolo bien. O sea, que es un día muy especial. Hoy, 5 de mayo de 2018, celebramos un año más la Marcha Mundial de la Marihuana, uniendo nuestra reivindicación a los 120 países del mundo que salen a la calle para reclamar sus derechos y la despenalización del cannabis. Han pasado ya 22 años, desde la primera vez que me, nos reunimos para reivindicar todas juntas un cambio en las actuales políticas de drogas, con paso firme, con un grito unánime y para que todo el mundo nos oyera, ¡Libertad para María! A partir de una legislación arcaica, e insegura, influenciada por la moral, bien lejos de interpretar las leyes en pro de una sociedad más justa y humanitaria, dictan sentencias demoledoras para todas aquellas personas que, en un acto de valentía, deciden autoorganizarse para poder evitar su acceso al cannabis. Por ello damos las gracias también a los organizadores, a la MEC, a la Confederación de Asociaciones cannábicas a ENCOB, os invitamos a que participéis en estos organismos. Y sí, claro que existen prácticas delictivas, pero solo podemos reducirlas con una regulación. Queremos agradecer las muestras de solidaridad y apoyo que recibimos en directo durante la marcha. Fue muy emocionante para todo el equipo. Y basta de censura a la cultura canábica. Marihuana TV, YouTube, ¿no? y todos los compañeros de la industria. Basta. Para estar informados de verdad sobre la cultura canábica, podés ver nuestro último Marihuana News, el 71, con un especial Censura al Cannabis. Toda la actualidad canábica y los mejores consejos de cultivo, ahora en Vimeo y en nuestra página web. Y como siempre, humos felices. Ya está muy pronto.